Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más acá a mi canal de YouTube. Bueno chicos, hoy tenemos un video de eh, World of en Latinoamérica y que subió en todo el mundo en Europa también. Y eh, tiene que ver con esto con Girls in Panzer, que va a salir el, el, el Panzer 4 este que dicen que va a salir Okanu, O Naku, no sé qué. Yo no, la verdad que no. No voy a decir que estoy lejos de ser otaku Porque cuando era chiquito veía Senseiya, por ejemplo Pero fue lo único que vi Y después nunca más, o sea que estoy más perdido Pero si sos otaku o te gusta Lo que tiene que ver con la, la cultura oriental Esto seguramente te va a gustar Porque va a salir el tanque de Girls and Panza Bueno, vamos a ver el videito que nos dio la gente de World Gaming, Va, que subió, mejor dicho ¿Pantano dijo ¿Pantano eh? dijo ahí? El equipo Angler Fish de Girls Panzer llega a World of Tanks. No voy a leerlo, o sea, voy a dejarlo correr y lean los subtítulos. Espero que se vea, si no, estamos en el horno. Este, este es el tanque que va a salir, bro. Los de <muchas> さあ、よ、黙れ <本編さんがら. muchas> <muchas> 攻撃 痛い en Panzer 4 Anku es para comprar, comprar un paquete y puede hacer misiones para obtener, ¿cómo miércoles se llama esta mierda? Bueno, eso, elementos de personalización exclusivos. ¡Arigato! Bueno, duración del evento desde el 27 de abril al 6 de mayo, ¿bien? Bueno, entonces, como la gente de Waramin nos sube este video que tiene que ver con este Panzer 4 Otaku, eh, yo voy a hacer eh, honor un poquito a lo que tiene que ver con esto, y estaba viendo, la verdad es que creo que estoy en lo correcto, así que les voy a dar... Otro. Otra alternativa de video que es este. Vamos a analizar qué tiene que ver este, qué es este Girls un Panzer. Bien, esto es un video que estaba en internet de Girls. Puse Panzer y me saltó esto. Así que vamos a verlo y analizarlo juntos. <risa> a ver de qué va esto, por favor. Que no tengo la más pálida idea, bro. ¡Mata <risa> Esa, papá, ahí viene el otro. Es el Tiger Porsche. Che, pero está bien... Está bien hecho, ¿no? Está bien... Eh... Dibujado, no sé cómo decirlo. El Panther y el Shad Panther contra el Tiger Porsche. Ojalá se la bancara tanto el Tiger Porsche en, en el juego también, ¿no? <tose> dijo aguanta un toque dijo ahí eh, que me, todavía no le puse el kit de reparación no tires batalla le dijo ahí se sumó el Stuck, Mira, ahí tenés un Stuck eh, adelante ese que está ahí adelante no es un ARL el ARL 44 de tier 6 ¡Hicimos! ¡Ah, to! ¡Y al revés! ¡Y al ¡Y al revés! ¡Y al revés! ¡Y al de mejor de rotación mejorado. <risa> Te digo que tiene buena pinta, tu dibujo. Es muy flashera, ¿no? O sea, tira, tira un poco de fruta. El lejano este, más. Eh, Chicas tipo así, de Japón, más tanques alemanes y ruso, pero tiene buena pinta el dibujo. Le está preguntando al compañero si le puso comida o no. Le pusiste chocolate, le dice. va sacando chispa del suelo, pero ¿a cuánto va? ¿A 140, que es una Ferrari, boludo. Es, es un tanque, bro. no? <risa> para, para, para, para, perdón, perdón. Es que se escucha, es que me rí mucho. Se escucha el ruido atrás de tipo Fórmula 1. Eh, eh. Escucha, escucha, escucha, eh. escucha. Che, está bueno, me gusta me el videito, boludo, está muy bueno Bueno chicos, si ustedes vieron alguna vez Estos muchachos de Girth un Panzer Estos dibujitos Mejor dicho Eh... Nada, déjenme en los comentarios si lo vieron alguna vez Y si no, eh, la verdad es que voy a empezar a buscar los capítulos Para ver qué onda, porque tiene buena pinta Repito, son un poco flasheros Como todos los dibujitos allá de, tipo, Capitán Subasa Como era, Supercampeones, Sensei ya, Tipo, los de allá son todos re flasheros Tienen poderes, eh. y acá, boludo, re zarpado El, un, el Tiger Porsche en el WOT Se mueve a 14 por hora y acá el chabón iba tirando, tirando Cambio como si fuera un Michael Schumacher boludo, O sea. pero bueno amigos <ríe> Déjenme en los comentarios eh, Espero que se hayan divertido con el video Y nos veremos en el próximo videito Cuídense ¡Mua! Chau chau